Pero tú por qué decidiste estudiar física? Um, estudié física por accidente. Mi padre es ingeniero y entonces cuando estaba llenando mi formulario de inscripción en la universidad, cuando vivía en Colombia, era de estos que era de bolita, que lo que se llama en Estados Unidos es Cantron. No sé en México si existe esta marca, pero es de esas que con, una, con un lápiz llenas una bolita y lo escanea uh -huh. un escáner, no? Um, y llené la bolita que no era. Cuando me llega mi inscripción, me dice no es física y voy y checo y el primer semestre de física en la universidad en la que está aplicando. Eh, era muy similar al primer semestre de ingeniería. Entonces, por mero gusto, dije, vamos a ver, y me la vendieron. Física suena a grandioso porque nos enseñaron dentro de este cuento del elitismo del saber, el mismo elitismo que nos dice que la música clásica es mejor sí. que el reggaetón, sabes que, que eso no lo opino, pero el tema es que nos enseñaron que las ciencias, no estas cosas, eh, pero así mira si, si tú estudias una ingeniería, Tienes que estudiar física y materiales y negocios, administración. Y sabes como que es un problema es la física. Bueno, física por su propio cuento también, claro que tiene sus retos, pero el punto es que comencé a estudiar física por accidente okay. y, y la verdad es que no en últimas, em eh, compaginé mucho porque soy bien como nerda de estos temas del espacio. Soy muy fan de Star Trek. Soy muy fan de eh, todo esto que lidia con la investigación espacial y lo que estudié en física fue justo de observación astronómica. Yo le dedicaba mucho tiempo de mi, de mis años universitarios, que más fueron muy cortos porque yo decidí acelerar mis estudios y eh, el por qué estudié economía fue porque <risa> nadie, nadie te ofrece trabajos en física. Aún los trabajos que puedes tomar, me explico, comencé a trabajar como programadora. Y me acuerdo que la empresa en la que trabaja me decía: Es que una empresa en Estados Unidos no para justificar tu puesto, tenemos que justificar porque estamos contratando físicas. ¿no? <risa> y es de esta empresa, no hace nada que requiera de alguien que haya estudiado física. Entonces, eso me dejó la cabeza revoloteada y economía es bastante más general para esto de, de lo de documentos y papeles, y por eso acabé estudiando economía. Luego, pero la verdad el cuento es que después de todo esto, yo me gradué aún temprano de una maestría. O sea, me gradué a los 23 uh -huh. de mi maestría. 24 entrando yo creo y, y viene a México y toda la gente con la que comencé a trabajar era gente mucho más lograda, mucho más trabajada, mucho más chida en lo que hacía y con proyectos que ya había comenzado en esos años que yo en mi cabeza pensaba en ese entonces que mal gasté estudiando y no fueron a la universidad. Y, y me rompieron este esquema del, del, de esta leyenda de que quien va a la universidad tiene algún aire de superioridad de nada. La verdad es que desde entonces yo soy muy creyente en esto de la transdisciplinariedad, que es este tema que siempre estás aprendiendo, que así es la vida. Yo creo que nos deberíamos dar más chance de entender que esa clase de inglés que tomaste por Zoom un día, eso también le añade a tus procesos de no sé de trabajo en cocina. No, no necesariamente porque ahora vas a hablar inglés en la cocina, sino porque en esa clase aprendiste a relacionarte con personas que no piensan claro. como tú uh -huh. y entonces tomas materias mezcladas y al final digamos en Estados Unidos te gradúas con lo que llaman un major y un minor. Entonces tienes como dos campos de estudio, pero la multidisciplinaridad pide que tú estudies a fondo dos cosas. no O sea, si estudias cocina hasta que eres chef, no? Claro si estudias este eh, química hasta que ya trabajes el tema no desarrollo de la ciencia no te buscas tú no pero en la multidisciplinariedad tú agarras de todos lados algo no y por eso digo que las universidades no están hechas para esto imagínate tú entras a la universidad por cuatro años tomas las materias que quieras en el orden que quieras bueno habrá algunas que tienen prerequisitos claro. no pero tomas este eh, eh, este tejido de cesto en básquetbol, eh, en comunicación, eh, en cálculo 3 no y, okay. y de cada cual vas aprendiendo cosas y al cabo del cuarto año te dan un diploma en qué? En, en todo, en todo. Entonces, ¿qué le diría a la gente que está estudiando y demás que tomen todas las materias, todas, todas las que les, las que les guste, por ridículas que sean. O sea, eh, eh, eh, si hay algo de música por ahí, tiene el interés. Adelante me explico. Claro. Si hay algo de comunicación, o sea, quitémonos este elitismo, porque también luego a mí me pasa que como persona de cámaras todo el día yo le digo a la gente en comunicación me hubiera gustado estudiar esto. Y siempre me dicen, no, no, no, tú que estudiaste física ¿Sabes? Como que, claro. usted, cuando acá física Es mejor que, que, lo, que, lo, que lo que yo Trabajo, ¿no? Y, y que también creo que cuando se complementan Que a eso iba, eh, resulta mejor ¿No? Eh, aquí lo hemos platicado en este programa Hay muchos divulgadores De la ciencia que son grandes Científicos y por supuesto grandes personas Pero que no saben comunicar Y entonces hacen la divulgación Bien aburrida y creemos de este lado Que la ciencia es aburrida cuando en Realidad no, y tú lo que haces es a través de tus redes sociales, estaba revisándolas hace ratito. Hasta el día de hoy tienes en Twitter 427 mil seguidores, en Facebook 446 mil, en Instagram 149 mil, en YouTube 88 mil, en TikTok ya no revisé, pero esto ya nos da más de un millón de seguidores. Más y haces, menos, sí. haces TikToks y haces videos y haces eh, tuiteas cosas de una manera que tiene que ver con la ciencia. De una manera mucho más natural y mucho más normal y que tiene que ver con esto de la interdisciplinar interdisciplinaridad. De haber estudiado física, ser una mujer de ciencia, pero también de meterte al rollo de la comunicación y que seguro has ido aprendiendo poco a poco cómo comunicar mejor. Sí, tú, di, he, di, he dado con suerte. La verdad es que también estoy acá porque es el camino lógico de las decisiones que he tomado en mi vida. Pero más bien eh, uno quisiera dejar en dicho que también hay áreas de estudio que le hablan a la comunicación de la ciencia. Un buen espacio donde pueden empaparse de esto es chequen a la gente planeteando. Planeteando es un espacio multidisciplinario porque están que, que o sea, hacen hacen audio, además están en YouTube. Busquen planeteando en YouTube y hacen comunicación de esto del fin del mundo. Eh, están hablando más bien acerca de, de los sistemas ecológicos y demás, y, y son personas bien chidas, pero vienen de un estudio eh, formal en la comunicación de la ciencia. Ahora, en cuanto a mí, yo fui bendecida por un gran comunicador y fue por accidente. De paso, como he sido estratega digital desde hace muchos ayeres, me acabé enredando con él. Y este es un personaje que es una institución de la comunicación de la ciencia en México. Una persona que se llama Enrique Ganem, que ah, solo por decirlo, habrá quien le salta la oreja o habrá quien ya está joven que no sabe de quién estoy hablando, pero Enrique Ganem. Fue una persona una de la radio sí. que estuvo en la radio, así como en el ochenta y tantos o sea, al 2006, una cosa o sea, una cantidad ridícula de tiempo en la radio haciendo un show o un papel que se llama El Explicador. Claro. Ahora él es biólogo, su esposa es bióloga eh, y entonces sus explicaciones van alrededor de eso. Y entonces qué era? Pues se sentaba la radio y decía vamos a hablar de los hoyos negros y los explicaba. Y entonces en algún momento yo por venir de este fondo de comunicación digital y estrategia digital, porque lleve marcas y demás, me senté con Enrique y mucha gente como que colindó también para que lo nos viéramos. Tienes que conocerlo, no sé qué, no? Y en esta plática Enrique me dice tú eres la explicadora. Si te interesa hablar de ciencia, no como que un buen pedo. Me decía tú eres de hacer esto también ¿no? y le comento a una amiga. Después de esta eh, historia, y ella me dice, pero si enseñas enseñas a las malas, no? Entonces tú eres la explicatriz. <risa> He trabajado mucho el cómo reducir temas complejos a cosas, no quiero decir simples, pero a cosas que la gente eh, le quede más fácil de compaginar. Me dieron una máscara de luchadora que, que ya puesta. Ya sé cuál es el rol, sabes? Uh -huh. O sea, tú eres la parca y la parca se comporta así, sí. <risa> lo cual me solucionó mucho porque ya no estoy buscando papel. Ya sé qué hacer, y la explicatriz ha sido muy bonito espacio mental, porque también me ha llevado a investigar y aprender de muchas cosas que, por ejemplo, lo que yo comunico en mi canal de YouTube, yo trato de llevarlo siempre desde el eh, espacio de la búsqueda del pensamiento crítico. Duden de mí. Si yo dije algo que no les parece y ustedes fueron y googlearon eso para callarme en los comentarios, yo todavía gano porque ustedes fueron a investigar. Porque nos hiciste pensar. Ajá. ¿por qué? ¿Por qué? porque porque eh, Porque eh, si dijeron eso está mal, pues qué bueno. Y entonces yo uso mi canal de YouTube más como un diálogo de dos sentidos para, para, para trabajar temas que hagan que la gente, porque es que mira, hay gente que a veces me escribe Ophelia, por quién voto? Y yo así de te va a decir eso yeah. <ríe> me explico eh, cuál es nuestra opinión de esta serie? Es de no, tu, oh, tu opinión, es la que tú hagas si quieres, discutámosla, no. Y, y entonces en eso de nuevo si sí, el, el, el, el que hago yo, es, es el ser la explicatriz Fue un regalazo, un regalazo la verdad Y de eso a mis contenidos ahorita también. Estoy platicando con Ofelia Pastrana La explicatriz, física, activista, youtuber, influencer Todo esto que hace Ofelia y que, que estaremos platicando Te dejé una pregunta antes de escuchar la, la canción que nos pusiste Ofelia ¿Tú crees que el conocimiento está hecho para compartirse? Esta, esta escena en Jurassic Park eh, donde sale este que es un matemático que lidia en el tema del caos que dice la vida, la vida encuentra un camino, no? Eh, yo creo que lo mismo pasa con el conocimiento. Si lo intentas, si te intentas adueñar del conocimiento va a aparecer en otro lado. Y la prueba de esto es que tenemos inventos simultáneos. Eh, eh, el bombillo y foco se lo inventaron en varios lugares en eh, eh, lugares diferentes. Eh, el desarrollo del cálculo bien que podremos hablar de que varias personas también metieron las manos en cómo se hizo y apareció y es medio espontáneo un poco. Y entonces de ahí viene esta teoría de que eh, el conocimiento lo van dejando los aliens, no? <risa> <Okay>. <risa> Más bien tiene que ver de, acerca de nuestro desarrollo humano, que es muy paralelo, no? Pero el punto es que si tú intentas eh, esconder el conocimiento de algo, como la vida va a encontrar un camino, no o sea, va a buscar la salida, va a buscar ¿sí? la salida de las cosas más importantes y más sutiles que nos ha dejado el Internet es el saber cómo vive la gente en el resto del mundo. El tener una monocultura desconectada de entidad de país y por consecuencia, entonces hay un sentir muy profundo de que no se requiere de entidades superiores para autorregularnos. Eh, no más la presencia del Bitcoin hable, habla eso, no que es el sí. Bitcoin, pues un sistema centralizado de banca que funciona a base de una de otras computadoras de otras personas. Ahora de nuevo esta tecnología estaba acá medianamente por otros modos, no el blockchain, pero por ejemplo Skype. Cuando lanzó hace muchos ayeres la gran propuesta de Skype, que no mucha gente lo tiene presente, es que era descentralizado. Eh, Skype hacía un eh, uso de un protocolo que era peer to peer. O sea, mientras más gente se conectara a Skype, Mejor era la señal. Tu compu al tener Skype abierto le prestaba un poquitito de tu ancho de banda a tus vecinos en la red. Uh -huh. Por eso, cuando abrías Skype, dice tantas personas están conectadas porque era una medida de la calidad de la red de la conexión. Eh, esto sucede con el blockchain y el Bitcoin. No es, es, tenemos un sistema de banca internacional que no le responde a ninguna entidad global <risa> que está hecho por la gente y para la gente y, y, y, y viene gracias a que tenemos la tecnología. Pero donde el Internet realmente le está dando en la madre a la cultura es en el hecho de que está descentralizando el acceso a la información desde hace muchos ayeres. Por supuesto, las redes es parte de esto. Y lo digo porque eh, hace unos ayeres fui a pasear por Jalisco para dar cursos de acceso a la red y cosas de, para las cuales me contrataron. No me pase. Fue fui lugares muy, muy pequeños, o sea, outlano ¿no? con lugares de 30, 40 mil personas, población. ¿no? Y cuando llegaba, eh, no me dejaba de causar shock. Ver gente otaku, <risa> nada en contra. Amo con todo mi corazón a la cultura otaku, la vivo mucho, ha sido parte de quien he sido desde hace muchos ayeres, pero el llegar a un lugar de población 30 mil y toparme con gente nerd que de paso en mis cursos estas personas eran de Oye, disculpe, espera para optimizar mi campaña de promoción en Facebook tal, tal, tal, tal, tal. Me volaba los sesos, sabes? Porque es como de que no se supone que si te alejas de las urbes, la gente tiene menos visibilidad de lo que es la tecnología, pero me, pe me cayó este 20 mientras más te alejas de la gran ciudad, más depende la gente del Internet para tener acceso a su comunicación. La prueba está en que mientras más pequeña la ciudad, menos probable eh, es que exista una emisora o un canal o un espacio de comunicación, digamos que tradicional uh -huh. local. Sabes? O sea, no hay como saber. O sea, de vez en cuando te topas acá con Televisa 362, no? Este, noticias de la barca, pero eh, mientras más te alejas, comienza a pasar este fenómeno. Y dime si no lo has escuchado o lo has visto. Hay un vato, una morra que tiene una página en Facebook que se llama Las Noticias del John y ese güey uh -huh. va a todos los eventos ese güey es las noticias y en su sí. página de Facebook pone este se cayó este el árbol enfrente de la casa de Don Juan fotos ¿no? Sí. <risa> eh, y la banda le reporta a ese chaval. Pero eso está pasando todo sobre las redes sociales, no? Y digo, no me he metido en que estos también estos valientes reporteros independientes que no vienen de ningún espacio, ningún canal, también están hablando acerca de el narco, este, están hablando acerca de los raros negocios de tal persona, no? Como que también dices güey, no te metas tanto en eso, chavo, no sí, es, es sorprendente sí. que sigas digo, hablando, gozo, pero bueno, claro. Ajá. Y entonces lo que me causaba mucho shock era ver cómo, eh, si tú querías de verdad llegarle a esa cultura de pueblos originarios, no las esculturas, nuestras ¿no? cosas que te enseñan que se consiguen saliendo de la ciudad. Tenías que ir a la ciudad porque en las ciudades donde están la gente que está en historia, en arqueología, en universidades, sabes? En las urbes es la gente que está haciendo el esfuerzo de eh, documentar, de archivar, de mantener la cultura originaria y en afuera de la ciudad. La gente vive del Internet y eso es ahorita y se va a poner peor porque vienen tecnologías como Starlink, que es este sistema de transmisión satelital que en yo le pongo 10 años máximo a esto máximo, no mínimo máximo para que entremos a este paradigma que va a ser muy nuevo para el mundo y le va a dar un golpazo a la cultura regional en donde si tú estás en una ciudad, puede que tengas peor Internet a que si te sales de la ciudad. O sea, gracias al Internet satelital de Elon Musk, Uh -huh. en eh, ahí sí, en, un, eh, en, en lugares de población 20 mil, 30 mil vas a tener internet de gigabit para ti. Y en las ¿Qué le va a hacer esto a la cultura y las grandes ciudades tienes, sí, vas a depender lindo. del internet cableado. Claro. Entonces eh, es posible que los mejores streams, los mejores youtubers eh, la mejor comunicación, la mejor. No, o sea, va a ser un chingo de gente que se irá a vivir por ahí al rancho eh, y va a vivir del internet. Y, y el tema es que cuando estás en el Internet, entonces ya no estás alimentando la cultura local de esa que se nos enseña que te tienes que ir a conseguir, ¿no? Y que ¿Y esto este también cambio? supongo que esto va a traer problemas culturales, económicos, este ecológicos, ¿no? Porque nos vamos a ir a vivir a los pueblitos, a las pequeñas ciudades por internet y entonces sí. vamos a abrir caminos donde hay cerros y demás. Y... Exacto, va a sí. gentrificar por un lado, pero te digo algo, eh, por ejemplo, México es un país muy centralizado le doy la bienvenida a estos pensares. ¿sabes? Sí. Yo creo que también ya es hora que nos salgamos un poco de las urbes, eh, pero si sí es verdad que va a gentrificar y a eso vamos a ver qué pasa. Aunque de nuevo esto todavía no ha pasado, está comenzando a pasar. O sea, yo sé de muchos influencers que viven no pueblos, o sea, viven en Mérida, Uh -huh. eh, y cuando vienen, entonces cuando pasan eventos vuelan a la Ciudad de México y vuelven. Pero están viviendo ahí una casa deliciosa. Eh, no tuvieron que venir a la Ciudad de México para lograrla en comunicación al revés. Es más, sí. porque están viviendo allá gastan tres pesos en su renta eh, y lo que consiguen ahí de, de hacer no sé jugar valorante en Twitch ya es varo. Sí, sí sí sí. Sí, Y eso ha pasado desde siempre ¿eh? había de la primera generación de youtubers famosos. Había gente de Monterrey, había gente como dices de Mérida, Guavir, uh -huh. muchos que, que la rompieron y no necesitaban estar en, en la, en la ciudad. De país. Y solía ser que digamos tipo ochenta noventas no era así. Uh -huh. Entonces el Internet, claro que le ha dado la torre a todo la idea del Internet. La verdad, lo que mucha gente tiene como que muy presente, es que es una tecnología de democratización, de acceso, no? Así como yo ahorita estaba hablando de que la gente tiene acceso al conocimiento de cómo hacer fármacosíntesis, <ríe> eh, También tienes acceso al cómo cocinar. No, o también tienes acceso al cómo manejar un coche o sea cuánta gente va a YouTube a ver tutoriales. Sí. También tienes acceso al cómo colaborar con gente muy remoto. Entonces, el Internet está hecho para que para que ya no no tengas que como que contar con esos servicios como muy de élite top, aunque sabemos claramente que todavía hay dinámicas, no? O sea, tener una cuenta verificada en Twitter es diferente a no tenerla, no? Claro. Pero no es lo mismo que antes. Es que antes era. Tenías que conocer a él, ¿no? y tenías que estar dentro del sistema y solamente dejaban entrar a seis, no? Eh, y yo creo que esto todavía va a seguir sucediendo. Las redes sociales nos no podemos quejarte lo que queremos, pero gracias a las redes sociales se acabaron las dinámicas de poder de, de los tres canales que había o dos, no? Sí, o claro. Sea, y, y hoy la prueba está que hoy en día políticos, cantantes, actores, activistas, todo el mundo lanza sus comunicados en Twitter. Ya no lo hacen en los medios y los medios y retoman de hecho, esos Los tweets. medios son un influencer más eh, sí. los medios. Todos viven de su estrategia digital en Facebook y en Twitter, claro. no los medios actúan como un influencer más, no más sí, que sí, tienen sí, a sí. mucha gente contratada. Totalmente La meta. Tú, tú tienes, ya lo decíamos, mucha, muchos seguidores Eres influencer Desde tu punto de vista ¿Cuál es la labor social de un influencer? ¿Y cómo lidias con, con esta gran responsabilidad? Que nos lo han dicho siempre Tener una cámara enfrente, un micrófono o, un, o una cuenta de Twitter con este alcance que tú tienes Pues es una gran responsabilidad La gente, a veces, y seguro te pasa Hay, hay seguidores que lo que tú escribes o dices es ley y yo le creo, así como hay otros que seguramente te odian y te atacan, que ahorita hablaremos del hate, pero ¿cómo, ¿cómo lidias con esta responsabilidad de todo lo que yo digo, que ya me platicabas un poco al inicio? Todo lo que yo digo, la gente me lo cree. Sí, la verdad es que eh, estoy muy peleada con, pero no hay nada que pueda hacer porque ya le pusieron ese título a, a lo que se hace, pero la palabra influencer me molesta, una porque está en inglés, <risa> dos, eh, porque influencer implica que mi audiencia se influencia. Sí, es como ¿no? como entonces bajar mi trabajo es decirles que pensar. que pensar. Sí, exacto. Es, es, es negar su capacidad de autopensamiento. y lo digo porque um, a ver el problema de Donald Trump no es Donald Trump, es que tiene fans y, y lo mismo con los influencers pendejos, no los influencers que de paso influencers a influencers muy chidos. Hay un güey que es profesor de matemáticas que es influencer, tiene cuatro millones de suscritos en YouTube. Cuando se dice influencer, nadie ¿Qué? piensa en él, piensan en lo que les choca. Y del otro lado de lo que decir acerca de la palabra influencer en sí, porque esto una vez platiqué con alguien en la agencia y me decía es que no les podemos decir talento y yo por qué güey? Por qué no les pueden decir talento? Porque además hay gente que es muy estudiada en este rubro y, y como que se inventaron el concepto influencer para hablar de una persona que tiene mucha audiencia que en últimas se supone que de nuevo se tiene que responsabilizar, pero yo no recuerdo mucho escuchar de alguien preguntarle a Daniel bisoño oye, de puro chance, cuál es tu responsabilidad? Claro. No sabes este, irse con las netas divinas y decirles oigan si ¿sí saben que la gente les escucha, sí. no como que es raro que a la gente que estemos en las redes asumiendo además esto que yo dije ahorita, que todos los medios ahora son influencers. Me explico. O sea, López Doriga es influencer. No, no más que también es periodista <risa> no, y tiene un medio. Claro, porque hay gente que lo que lo ve y que lo ve porque quieren, o sea, confían en él. Saber qué piensas, sí, sí, sí, sí, claro las redes sociales le dieron en la madre la dinámica de los contenidos en que los volvieron personales. Pues esto es por diseño. O sea, tú vas a las redes sociales a buscar gente. Esto es lo primero que yo enseño cuando doy mis clases de eh, acceso a los contenidos digitales. Y entonces la la verdad es que en esto de la responsabilidad, yo se asumo un poco esta responsabilidad, pero siento que no se debería de asumir. Me explico, o sea, eh, me cuesta mucho eh, eh, pensar que la audiencia es infinitamente tonta. Y entonces que si tú les dices que se salten, que salten de la ventana, lo harán. El problema es que hay gente que sí lo hace, pero no toda la gente. Uh -huh. me Explico, pero aún así en mis espacios yo trato de hablar acerca justo de esto. El pensamiento crítico y yo por lo general siempre le digo a toda la gente que ve en mis eh, en mis shows o en mis videos que duden de mí. Que lo que yo digo, claro que tiene un sesgo y lo que yo digo es de lo que yo aprendí más. Veces. Digo, yo soy, soy la youtuber pendeja. Sí. Me explico, es como un qué voy a saber yo y es muy cómodo de paso meterse en ese espacio, porque entonces ya ¿no? no tengo que asegurarme de la integridad periodística absolutamente nada. No tengo que verificar nada, pero del otro lado también es un que a la gente no se le olvide que nadie tiene la razón. Es que los medios formales también tienen sesgo. ¿Cómo se, cómo ignoran eso? Claro. ¿Cómo, o sea, el medio por, por, por independiente que sea tiene un sesgo y el único modo en el cual podemos consumir datos hoy es transdisciplinario. Uh -huh. Leí esto en Reddit, leí esto en Twitter, leí esto del influencer, leí esto este, en las noticias, pero si sí es verdad que las redes sociales tienen un poder titánico. Cuando se cayó Instagram, Facebook y demás ahorita eh, que casi que se cae Twitter, se cayeron varias redes porque toda la gente que no pudo entrar a Facebook se fue a las otras y las tumbó. También claro. me causaba mucho shock que la gente no iba a los medios a ver qué estaba pasando. Sí. Y que los medios igual no sabían. Y ahí, ahí nomás se comprueba que los medios son, son parte del juego de las redes sociales, ¿no? Eh, pero entonces la pregunta es, ¿qué hacen los medios acerca de esta responsabilidad? La neta, muy poco. Los medios más serios, de repente, casual, de repente van a hablar acerca de el hombre lobo de Chiapas, o sí, sí. No, y si sí, sabes, o, o, o el, el meteorito que la NASA no vio, y es como de qué estás haciendo medio. Sí. Yo me inventé de paso una, como hay que hacer tanta como metalectura de lo que se publica en todos lados. Me inventé una regla eh, periodística con toda el, este, bien creída. Yo no pues yo no vengo de este rubro, pero me la inventé una regla de, de, de, de, de, lo, de lo periodístico para poder saber qué tan en qué tan grave está el problema en el que estamos y le llamé la ley Stanley de las noticias falsas donde eh, por Paco Stanley de paso, uh -huh. donde tú sabes qué tan grave está la situación según la cantidad de notas de ovnis meteoritos que la NASA no vio, realidades paralelas, este insectos asesinos que vienen tu camino, hombres lobo que se estén publicando. O sea, cuando los medios comienzan a hablar de todas estas cosas que son claramente clickbait, es porque no quieren hablar de la cosa que está gravísima. La economía se fue a la chingada. El COVID está matando más gente que no sé dónde. Sabes como que claramente los medios masivos cuando las cosas están muy graves, dejan de hablar de unos temas porque no hay nada que hablar. Claro. Entonces comienzan a levantar estas notas clickbait para llenar el tráfico y y eso también hay que saberlo. Entonces, esto de la responsabilidad de la gente influencer aplica para toda la gente que comunica. Y en el cómo lo manejo yo, lo mejor que puedo hacer es tratar de compartir a la gente un sentido de curiosidad, de no sentir saciedad con eh, ya leer algo. O sea, si tú leíste algo, todavía hace falta, ¿no? Uh -huh. De googlear más. Y sobre todo, de que cada quien debería formar su propio su propio consenso. O sea, ni siquiera porque un medio diga esto está chido, no, no automáticamente tienes que asumir que está chido o porque un influencer diga que esto está chido. Haz tu tarea. Yo le tengo una muy baja. Eh, este le tengo muy, muy poco respeto a muchos medios muy formales porque siempre meten las patas con la diversidad. Uh -huh. ¿no? no saben decir ella cuando es una mujer transgénero. Sabes? Entonces yo siempre pienso. Porque además cuando los confronto de ay, es que estamos aprendiendo, no sé qué, es como de a ver, Imagínate confundir el pan con el PRI. Y de repente decir hoy oh, es que estamos aprendiendo son muchos partidos políticos. No, y no es que es demasiado. Salieron de la nada. Ahora hay una cosa que se llama que morena. Eso sabes? Hice un poco de. ¿En qué momento las personas que estudiaron para investigar <risa> no periodismo deja de eh, deja, eh, de, con la diversidad de repente es, hoy está muy difícil? Y a las tres personas que sí saben de la diversidad también las despiden. Sí. El tema es que las redes nos han radicalizado desde el cómo nos comunicamos. El tema del odio en las redes sociales es que se nos olvida que las redes sociales le pertenecen a alguien. Y esas personas dieron sus empresas a venta en el mercado de finanzas de, de a la bolsa de valores lo cual les pone presiones que no son naturales para el negocio, como que siempre tienen que crecer su base de usuarios. Esto pasa mucho con las empresas de tecnología, sobre todo las que están en Silicon Valley, que viven de la inversión. O sea, las redes sociales son gratis para nosotros, porque somos el producto al poner los números de tweets, retweets y likes en público en Twitter. Por ejemplo, la gente optimiza sus contenidos para tener más retweets y el algoritmo luego también va y se cuelga de eso. Los tweets que tienen más retweets los va a mostrar más. Qué crees que va a hacer esto? Que la gente radicalice su comunicación para conseguir más retweets, porque la plataforma te hace más visible. O sea, ves ves cómo todo se va sumando y entonces te das cuenta que la plataforma en esencia literal ha creado un sesgo eh, este, cultural, político, o sea, no es para nada sorpresa que de repente todas las elecciones en estos últimos 10 años se hayan vuelto súper súper súper radicales y encima de eso crean burbujas de consumo. Depende de la plataforma. Si tú lees solo noticias de derecha, la plataforma te va a mostrar solo contenido de derecha sí. entonces te alejas, no pues nos polariza. Entonces hay gente que ha hecho carreras enteras de la comunicación, desde el ser radicales. Y también soy del pensar que quien tiene magia no necesita trucos, ¿no? Muchas veces cuando te describen hate en redes no es te odio a ti, sino es mira cómo le muestro a mis amigos que le puedo escribir a Ofelia que la odio. Entonces la magia de las redes sociales es que tú piensas que siempre estás hablando uno a uno con alguien, no? Tú piensas que es muy personal, pero la verdad es que es más como ese meme de los Simpsons que están creo que es con un barco y están así gritando y hay como dos chanquitos al centro que están peleando con cuchillos. Sí, claro, Eso es las redes sociales para que alguien nadie va a aceptar que está mal, porque no solo es aceptarte contigo. Ay, estoy mal. No solo es, es decirle y no solo es decirle a otra persona que me estás hablando. Si tienes la razón, estoy mal, es decirle a toda tu audiencia y mucha gente no está dispuesta a eso. Entonces en redes sociales lo, pe lo mejor a lo que puedes eh, aspirar cuando tienes un diálogo con alguien es que se enfríe. <risa> Sabes que llega una pausa, Corea del Norte, Corea del Sur <risa> y ya eh, <risa> nadie. O raras, rar, muy raras veces va, alguien va a llegar a decir, este, uy, tienes toda la razón esto y más bien lo que acaso es que bloqueas a la gente y a Dios, lo cual de paso eh, cimenta más esto de las burbujas. Ahora yo tengo 46 mil personas bloqueadas. Me explico porque también encima de eso hay que entender que no solo son estas personas, no solo son las redes sociales que fomentan este diálogo confrontativo gracias a sus algoritmos, sino que también hay bots me doy cuenta que solo el 1 del hate o menos es personal. El resto del hate todo lo demás es sistema. Todo lo demás son estrategias digitales de personas. No me están hablando a mí, sino le están hablando a lo que yo represento. Eh, están publicando y, y se nota porque más los insultos siempre son los mismos. Tres no eh, eh, es las redes sociales impulsando un mensaje que genuinamente no tiene tanta validez. Los medios también lo hacen de paso a los medios. Les encanta hacer este reportaje de las dos personas que la vacuna no les sirvió e ignorar. Que a 6 millones de personas sí les sirvió. Pero al hacer la discusión de la gente que las vacunas que no sé qué están poniendo a la par al doctor un doctor en 10 millones, bueno, un doctor en mil. Sabes? El doctor que está en contra de las vacunas con los mil que están a favor. A las, los dos casos de la vacuna que no funcionó con los seis millones que sí funcionó y es de no, es que no lo puedes poner a la par, pero al hacer el reportaje así le hacen. Y eso genera que la gente esté pendiente de esos reportajes también. O sea, ¿tú qué crees que sucede realmente con los medios, el Internet y las redes? ¿Los medios ponen el contenido que la gente quiere o la gente no consume otra cosa porque no hay? O sea, ¿quién, quién tiene el poder, los medios o el público? Claro, eh, es bien complejo. Por ejemplo, cosas que hacen los medios, lo he visto mucho, lo he trabajado y lo he hecho yo también en mis medios. En su momento optimizan sus contenidos para lo que tiene audiencia. Cuando arrancan los medios les encanta hablar de todo ¿no? y de repente se dan cuenta que ese post de armas de fuego gustó por algún motivo y ahí se van a otro, uh -huh. a otro ¿Haz y le siguen dando y le siguen dando un mes después. Te das cuenta que es un medio de armas de fuego. <risa> Sabes? Y que de vez en cuando ya habla de coches y se anuncian como el único medio especialista en armas de fuego. Exacto, sí, total. Ahora sí. la pregunta es: quién está decidiendo, porque te voy a decir algo. Ahí bien podría decir claro, es la gente que está decidiendo ver los TikToks de la caída, no la gente que decidió darle clic a la noticia de las armas de fuego. Pero mientras más lo analizo, más me percato que es más, más macabro que eso son los algoritmos que deciden que van a mostrar más estos posts de armas de fuego porque. En su cálculo se percataron que eso va a generar más interacción, pero es porque están optimizando por interacciones. Entonces, qué crees discutir en redes? Qué hace que pasemos más tiempo en la plataforma? Y si pasamos más tiempo en la plataforma, vamos a ver más anuncios. No, no está muy caro wow, en eso. Sí, sí, sí. <risa> es loquísimo, sí. ¿Sabes? estamos. Eh, parece como como en un capítulo de Black Mirror, no o sea, un poco, que, un que poco vivimos por, en por, esa realidad. Por ahí tengo en mis talleres una slide que, que fue un post que puso por ahí alguien en cuatro chan que decía algo así como del. Ese día que te das cuenta que la polarización política que estamos viendo ahorita es culpa de unos algoritmos que decidieron que si discutimos en redes sociales pasamos más tiempo en la plataforma para vender más anuncios. <risa> no, sí, es sí, bien fuerte eso sí, totalmente, pero bueno, el punto es ese. Cómo manejo el hate eh, eh, aterrizando cabeza? Que el hate personal no viene camino. Los caminos usuales no como ah, me llegaron 200 mensajes de audio. Si tengo 46 mil cuentas bloqueadas. Nunca los voy a ver. Es que me están cancelando no sé qué. Creo que con la excepción de tres nombres muy famosos, gente muy famosa que ha sido más que cancelada, eh, o sea que llevaron a procedimientos legales etc. Las cancelaciones han ayudado a la gente que fue que fue cancelada y además te voy a hacer un quiz. ¿Qué, qué estaba haciendo Lady 100 Pesos. No respondas solo, solo en tu cabeza. Okay. Eh, ¿Cuál fue la empresa de chocolates que le estaba dando chocolates a gente eh, que está viendo en la calle para que se sientan mejor? ¿Cuál fue la empresa donde un empleado orinó eh, en, la, eh, en la comida? ¿Para qué aerolínea volaba la azafata que se quejó de abuso de un piloto? Casi sí. nadie puede responder todo esto bien. Sí, sí, sí. Lo cual demuestra que los escándalos digitales, las cancelaciones, las ladies, los lords, son efímeros. ¿Sabes? Claro, pero los que decías, ¿no? A, a excepción de estos que hubo consecuencias legales, esos uh -huh. nombres sí los tenemos bien presentes. Al Exacto. Ofelia, me, me gustaría ahora abordar un poquito el tema de... Los derechos y el activismo en favor de la comunidad LGBT. Muy bien. Que también es un, un tema que a ti te, te. por el que te ubicamos muchos también, ¿no? Pero lo, la comunidad LGBT, pues, nace con, con todo en contra. Y entonces, por eso es que muchos luchan toda su vida. Y entonces es cuando te das cuenta que los que somos heterosexuales de, de cierto nivel socioeconómico Todo el tiempo hablamos desde nuestro privilegio Por muy aliados que nos queramos sentir Todo el tiempo estamos hablando desde nuestro privilegio eh, ¿Qué nos puedes decir acerca de tu lucha y tu activismo en favor de la comunidad? La verdad es que sí, estás, le das el clavo eh, El activismo es exhausto y, y la vida LGBT también Yo dirijo mis activismos por, por dos motivos Uno... Eh, me impulsó una persona que ya era activista y que en eh, la semana que la fui a conocer fue brutalmente asesinada, una mujer trans que se llama Agnes Torres, eh, una historia eh, que vale la pena, que sea una buscadita de Agnes y, y mucho me enseñó Agnes de la vida. Y segundo es porque yo encontré lo mío a edad 28 y entonces a veces me da un poco de si yo hubiera sabido esto a los 10, no otra historia mm -hmm. hubiera sido mi vida. Y entonces, yo no, no quiero que nadie llegue a mis altas edades de ahorita. Tengo 39 eh, pero yo no quiero que nadie llegue a estas altas edades sin saber de la diversidad ¿no? en este mundo donde la información se comparte y hay gente que de nuevo le está enseñando a otras personas cómo hacer fármacos en casa, porque chingados tenemos todavía dudas de que la bisexualidad, la pansexualidad, la omnisexualidad no <risa> la polisexualidad. No, claro. bueno, un poco de eh, esto es algo que eh, eh, le hace un crimen a, a la sociedad el no compartir este conocer y hay gente que a propósito se ha encargado de que esto no se comparta. Entonces eh, mi activismo es bien raro porque por mucho tiempo y depende del espacio todavía yo no me presento como activista. ¿Por qué? Porque hay gente que es activista aguerrida, sabes que ha ido a gritar con furia y rabia a la calle, a pedirle cosas al gobierno y que ha logrado cosas también. El mero hecho de que salgan a, a, a presentarse a, a cuerpar, es muy importante y esas personas no son personas mediáticas. Entonces, ahora llega la, la youtuber influencer a decir: Hoy, oh, si sí, yo <risa> una vez fui a la marcha, me explico. Bueno, la verdad es que no es más que eso, he ido más que a una marcha. He inaugurado la marcha LGBT en varias ciudades en México. Pero aún así, yo prefiero ser el megáfono de la gente activista. Ahora, lo que sí es verdad es que tú puedes ser activista saliendo del closet con tus papás. Ya le enseñaste algo a tus papás, ya fuiste activista, no? Porque además eh, eh, se habla mucho de la salida del closet de la comunidad LGBT, uh -huh. pero sales del closet diario muchas veces sí, claro, Nada más sí, es claro. cuando le dices a tus papás, es cuando vas a un trabajo, es cuando, o sea la vida de los de, de, de las personas que no son como nos han enseñado toda la vida que deberíamos ser uh -huh. es una lucha constante y es una salida del closet constante. Y la verdad es que esto es mucho más común de lo que pensamos nomás que nos enseñaron que la diversidad significa LGBT, t, t y Cucu y lo digo uh -huh. porque eh, a, ver, a veces me dicen estas cosas como, pero por qué quieren que una minoría tenga derechos sobre es de Se han dado cuenta que la población de México es el 1.6 por ciento de la población mundial. Todo México es minoría, <risa> no? O sea, cómo se les ocurre <risa> claro. que queremos que la comunidad global le importe México solo porque sí, pues lo mismo, no? Claro. Porque además les voy a decir algo. Una mujer trans como yo, y un hombre trans son pareja hetero me explico claro, sabes y de paso esa pareja puede procrear entonces ¿qué? ahora qué dicen conservadores no es, es si tú vas y sumas todas las minorías hay más gente de la minoría que de la mayoría la supuesta mayoría o si lo quieres ver de otro modo a las mujeres se nos suele encajar en los espacios de la diversidad y de minorías incluso perdón en México hay tres millones más de mujeres que hombres uh -huh. no o sea las mujeres son la mayoría. Entonces, por qué hay que hacer esfuerzos de minorías para las mujeres? No? Y eso habla de cómo hay sistemas de opresión en contra de la mujer que son tan fuertes que hacen que hasta la mayoría del país viva bajo un sistema de opresión. Así que eh, sí, sí, creo que uno elige ser sus activismo, sus activismos, no, no se lo pido a nadie de paso. El orgullo no lo maneja todo el mundo. Volviendo a ese tema de la diversidad. Claro que hay gente ahorita que vive en Estados Unidos, que se llama Juan González, que su mamá le habla en español, que si tú le ves a los ojos no te va a hablar en español y no va a aceptar que es una persona mexicana. Sabes en qué está? Pues en un closet y por qué? Pues no es por su culpa. Generalmente no y lo que decías no que todos yo creo que todos salimos del closet en algún momento porque a lo mejor allá afuera algún doctor que viene de familia de doctores, pero él le ama, o sea, ama su carrera y ama la medicina, pero también quiere escribir poesía. Sí, claro. y cuando lo dice, lo juzgan porque ¿cómo el doctor va a hacer poesía? Eso es salir del closet también y es lo que decías, la diversidad. Estamos en un momento, no sé si histórico, no sé si decirlo así, pero sí en un momento, en un punto de quiebre en donde ya las cosas no van a ser como antes pueden estar siempre pueden estar mucho mejor definitivamente y eso es a lo que aspiramos y lo que estamos cada quien desde su trinchera y sin comprarnos luchas ajenas, pero creo que estamos en un buen momento, no vamos a hacer sí. un camino muy complicado, pero parece que pueden, podemos llegar a buen puerto. Pues es que te voy a decir algo eh, sabia sociedad es aquella que planta árboles bajo la cual sabe que no va a dormir. Uh -huh. Sabes? O sea, esto se trata de construir algo que sea mejor para la gente que viene mejor para las personas que no tuvieron estas posibilidades que tenemos ahorita yo pasé por algunas cosas que pues han sido difíciles, sí, pero pues la idea no es que todo el mundo pase por esto, yo no sé dónde sale esa mentalidad de yo sufrí, por ende tú también tienes que sufrir es como de, uh -huh. se nota que te hicieron sufrir mucho y te, te rompieron ¿no? ¿no? Sí, definitivamente Ofelia, mi última pregunta es una que le hago a todos los invitados que sería, en una frase ¿cómo definirías tu vida? Eh, bajo la dirección de Jess Anderson <risa> <risa> Muy Pero bien. bueno, Perfecto, querido Ophelia Pastrana Muchísimas gracias, ¿dónde te podemos seguir? En redes sociales estoy como Ophelia, Ophelia se escribe con PH porque suena intensa, entonces viene Ophelia de Hamlet, pero con que pongan Ofelia Pastrana igual iba a aparecer, of course es el cómo se llama mi arroba en todos lugares donde la puedo guardar Twitter, Facebook, YouTube y demás, ahí estoy de eso vivo, esos son mis espacios Perfecto, muy bien, pues con esto llegamos al final de esta plática, yo soy Rubén Esponda, esto fue Ingenio, gracias a todos los que nos escucharon a través de Radio IPN, nos escuchamos la próxima semana coman frutas y verduras, hasta la próxima